Están ella, durmiendo ella estaba con los cinco nenes durmiendo Ella está sola con los nenes, tiene, tiene problemas, este, con la, la, la, la, la, la violencia de género, de todo eso es Hola, ¿cómo estás? No, porque... no, porque... bueno, si ¿Sí quiere, pues quiere querrá que, que hablar. Hola, ¿cómo te va? Bueno, me decís tu nombre y contame qué se quemó la casilla. Velázquez Roxana. No, la quemó un malviviente. Ajá, ¿y, y estaba sola con los? criatura? Vino el viernes a la noche, sacó sus muebles, después de sacar sus muebles porque vendió tres veces su casilla, prendió fuego la casa de él, la cual está pegada a mi casa. Ah, pues estaba acá? Yo duermo acá, con, vivo acá con mi pareja y mis cinco hijos eran las 4 de la mañana, en la cual me desperté de no sé cómo amor, claro. y cuando veo que se me estaba toda la casa incendiada eh, alcancé a sacar a mis cinco hijos de milagro yo quedé acá en la vereda en pura ropa interior los pies quemados, las manos quemadas y perdimos todo, todo ¿no vino nadie a del estado? no, no, eh, la policía vino primero yo estaba con una crisis de nervios claro. Porque mi abuelo fue a hablarle al policía Y le, le dijo, aléjese o oh, le doy un tiro en la cabeza Y los bomberos vinieron después sin agua Llamé del lunes, que estoy llamando a la Desarrollo Social Y me dijeron que ellos a mí no me iban a ayudar Por ser, eh, vivir en una toma ilegal Ni por los cinco chicos y me ni dejaron así, estoy con mis cinco hijos en la dónde... cual ahora estoy parando en la casa de mi mamá que tiene cuatro menores más ella, que claro. sufre del corazón, sufre de ataque de epilepsia, se le llueve todo el techo porque no tiene techo. ¿Tu mamá dónde vive? En, en la, la tercera casita. En la tercera casita ahí. Y bueno, son nueve criaturas ahora. Y ¿Vos estás acá? Esta era y quemaron todo y todo. Todo el esfuerzo desarrollo... mío. ¿Sabés quién te dijo eso? ¿Tengo una? Cualquier funcionario. ¿te eh, no, llamaron lo de la escuela de mi hijo porque yo quedé hasta sin celular. Claro. Eh, llamaron, igual mucha gente ha venido y me ha dicho hemos llamado a desarrollo social para que te venga a dar una mano y los dicen que pues, como está en una toma ilegal no pueden hacer nada. Y eh, sí, no vino salud a verme, nada, yo tengo a mi hijo, sufre de pánico y sufre de ataque de asma. Eh, ¿De qué edad? Nueve años. años, tengo a mi hija de 14 años, mi nene de 9 años, una nena de 8, uno de 7 y una bebé de 2 años. Eh, los que quieran contactarse con vos para darte una mano, ¿qué pueden hacer? Al 299-632-500 Bueno, estamos es, es increíble porque estamos en la, en la ruta, pegados Acá pasan los camiones, corriendo carrera eh, Cuando se arma pelea, tenés que estar bajo tierra ¿Cómo se arma pelea? Se, acá se desconocen entre los vecinos, se arma pelea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 Pasaban autos y me dejaban ropa de donación, pero la casa la tuve que volver a levantar. Acá pasan autos todo el tiempo. Todo el tiempo, constantemente. Sí, que alguien de arriba venga y dé, porque acá hay criatura. Y no por vivir en una toma nos van a discriminar. No. Yo soy una mamá que lucho por mis sí. hijos. No tengo para pagar una casa, porque la verdad no la tengo. Quedé en la calle con una mano atrás y otra adelante. Ahora terminás acá de juntar las cosas y te vas a la casa de tu mamá. Sí, me voy ahí. Y mañana seguís juntando. Y mañana para sigo el otra vez. ¿Y el plan cuál es? ¿Hacer acá algo de vuelta? Mis hijos tienen miedo de volver a vivir en una casilla de madera. Tienen terror. No dormimos en la noche, yo no duermo, tengo pesadilla, mis nenes empezaron a hacer pie en la cama. Vemos una llamarada de fuego y nos asustamos. Claro. Porque esto hoy fue por el mal viviente este. Pero hoy con el viento, yo no tenía techo, yo tenía nylon de techo. Más la estufa de leña, corremos peligro por todo. Cuando no hay luz, las velas, corremos peligro. Y a nosotros nos discriminan mucho, mucho por ser de la toma.